Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, tiempo de más fútbol y de seguir disfrutándolo, por supuesto, junto a todos ustedes por DirecTV, tiempo de amistosos internacionales y hay amistosos de selección con Francia, con la campeona del mundo, con la Invicta ya hace un puñado importante ¿Sí? de partidos, ante una Ucrania con varias historias interesantísimas en estos últimos días, ¿sí? Y muchas no tan buenas, con 14 bajas llega hasta Ucrania a este partido, sí, 14. Seis lesionados, ocho casos, ya sea aislados o con COVID ya positivo. Y en ese contexto, armando un equipo con un montón de condimentos. Con Fabián Godoy lo vamos a disfrutar. ¿Cómo está, Fabi? ¿Cómo te va, Gustavo? Un placer saludarte. Un placer saludarlos, una jornada puro fútbol en la pantalla de Directive Sports. Además, esperando que se activen las eliminatorias Ahora, ahora, en mar, viene para Vini, alza la mano por acá para y acá viene, y acá viene, viene para arriba, arriba, lo vio perfecto de lateral a lateral, lo vio Bárbaro Vini, llegó para arriba la pelota, se de arco. Segundo palo, llega allí, ¡oh! el rebote acabado, venga, gol. Gol, sí, sí, sí, sí, sí de Francia. Gol. 8 minutos Sin uno Pero Bueno viene Marcial Está en el segundo Digo Ahí está Marcial Le pegó El arquero Bajo Muyana. La respuesta Y la salida rápida De Conoplia Ha llegado Francia dos Otros jugadores Muy jovencitos Pero que pronto Van a estar Digo Si está Camavinga Ya con 17 Parece falta Arriba Y el pide por este lado Subcom Va la pelota para él Llega al área Sale mandando al arquero Cuando pisaba como se desprendía Uno de los medios Tapaba Con el taco Acomoda Camavinga Arriba Puede pasar Saque de Arco. Atacar Francia, eh. A ver Girú, enganche y sacude. Ahí está, le pegó Giroud. Golazo. <risa> Gol. Récord. Golazo, golazo, golazo. Gol. de Francia. Qué golazo. Corrió el... Cu Venga, metió un golazo también el primero. Pelota para Marcial. Va a llegar, eh. Va a llegar, llegó Marcial. Pero lo aguantó Mikolenko y la juntó bullana ya la tiene el arquero Garaguar, un hombre en la barrera centro del primer palo se quedó el arquero el cabezazo llega para marcarse a Barney está mal en Gle, la pelota fuera, área va la pelota arriba se queda otra vez el arquero es de Tolizo le pegó Bullan. arriba Bullan. era el tercero Fabi Tolizo se desprende de ese racimo de hombres Bingo el remate Girú. de Francia, de Francia de Giroux. atención con la posición para tocar solo pelota Michail Lichenko, no desaparece el riesgo el centro lo perdió lo perdió Malinovsky paradicto frente al arquero la echó por arriba del travesaño muy bueno el ataque está ¿eh? perdiendo hay buena vuelta buena marca de Chaparenco. el centro ahí está Pabar de cabeza la bajó es del arquero es de Bullan pelota afuera Badini el centro marcial le pegó Bullan Corner yo te digo si no es por Bullan se con la que va muy bien arriba. Siempre aguarda en el impacto. Gol. Gol. Para bien en contra. ¿eh? Gol. Sí, sí, sí, sí. la Conoplia. Alza la mano Subkov. Y Se mete cada vez más en zona ofensiva. La falta sobre Conoplia. Bueno, lindo tiro. Lo toca atrás. Atención que remate. Va al envío. Mandanda y el rebote y no pudo Subkov Bueno, con buen un par en fila. Pero sí, en este partido hace falta que esté muy despierto como estuvo para salvar a su equipo. Bien por Malinowski, ¿eh? En 30 solo Mikhail Lichenko, centro bueno de Pavar, se quedaba el arquero bulla De una, de primera le pegó a Guar. Qué cerca estuvo Francia, saque de arco. con La pierna menos hábil le dio y se nota, eh. Muy zurdo Mikhail Lichenko, saque de arco. Y con este remate se termina la primera parte la imagen. Es la de Girú, es la de Cama Vinga. Francia, por directiva estamos. Con los comentarios del querido Fabián Godoy. Cama el primero, dos de Girú, uno en contra de Mikolenko, los goles. Grande Ucrania que está habilitado y puede ser. Ahí va y Armolenco. Nada, nada, nada, no encuentra. Ahí estaba pasando Dinié. Falta. Sí, sí, tiro libre. 5 minutos de este segundo tiempo de algún mediocampista atención que se viene con la pelota Ucrania el remate, golazo gol, Sigakov gol sí, sí, sí, sí sí de Ucrania, que cuenta siete minutos allá fue Sigankov y lo hizo nomás, che, mirá ahí está el zurdazo, 4 a 1 ahora qué golazo hizo, eh? hombre y un lateral que va más amplio ¿eh? a ver, Bancame que va a su cofre, pegó palo ay, ay, ay, mira Ucrania Subcausa sacó el zurdazo, pegó en el palo. Va Mbappé, la hizo muy bien, Mira lo que hizo Mbappé. Dos, tres, sigue sí, Mbappé, pierde con el tercero. Ante Macarenko perdió. Y después con Conoplia, el rebote que lo favorecía, pero después... Oekies, pero ante lesiones y casos de COVID y aislamiento, ha perdido a tres de los cuatro arqueros, ataja el cuarto, Bullan. Y Kov. la recupera Francia. Rapidito en soncito, liso, va a tomar. en este equipo. Es cierto, mira qué lindo. Tolizo, golazo, Tolizo, brazo. Gol. Sí, sí, sí, sí, sí, de Francia. Gol de Francia, Tolizo. 5 a 1. El partido está absolutamente cerrado desde el primer Ni ahora para seguir descontando. Es un fuera de juego muy claro. Sí, quedó enganchado, clarita, sin conocer la derrota. Para pelota arriba llegaba buscando Mbappé y la baja Cheverco. y sale rápido el arco. De bajo costo se viene Mbappé, a ver Mbappé, a ver Mbappé, será el sexto y ¿qué pasó en el área? Defina Trimanis, decide árbitro, nos mira al hombre de Letonia, corner dice, será tiro de esquina, ya Fabi la repasa, sonríe Trimanis. Ya pasó bien Mbappé y se viene el Mbappé, vale, vale, será, será, será, será, es gol. ¡Gol! Sí, sí, sí, sí, sí, de Francia Gol de Francia, el sexto Llegó Mbappé a 8 minutos del final del partido 6 a 1 Todo lo que viniese después de El notable primer tiempo de Francia Iba a ser un premio Lo que te decía, no sale Ucrania Y va Griezmann y está, le pegó ¡Gol! Gol Sí, sí, sí, sí, de Francia Le pegó Griezmann, un desvío me parece por el camino Uno más Suma uno más, 7 a 1 nhận định bóng đá Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha. Đánh giá phân tích trận Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha à, giao hữu. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từng hóa nhau 3-3 ở vòng bảng World Cup 2018. Kể từ sau trận đầu, trận cầu kịch tính có 6 bàn thắng ấy đến khi gặp lại nhau ở trận giao hữu sắp tới, cả hai đội đều đã có những sự thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, Bồ Đào Nha đang rất tự tin với một bộ khung đội hình gồm siêu sao đã bước vào đội chín và khẳng định được tài năng mùa giải League gần nhất Bordogna chính là nhà vô địch hai trận giao quân gần đây cũng thuộc quân của Ulfanesnik toàn thắng xe lưới đối phương 6 lần trên sân nhà 5 trận trước đó tính trên mọi đấu trường 4 đều khiến đối thủ tay trắng ra cuộc chơi Đội <cười> hình Bordogna ở thời điểm hiện tại được đánh giá đồng đều những ngôi sao đắp đầy các tuyến như Diaz Cancelo ở hàng thủ Bruno Fernandes Berlando Silva ở hàng tiền vệ, Ronaldo Phoenix là hàng công Trong khi đó, Tây Ban Nha sau thế vàng của những Andres, Iniesta, Xavi, David Silva vẫn đang nói ngoài tìm kiếm một đội hình đủ sức cạnh tranh các danh hiệu nhưng rõ ràng rất khó trong nợ với lớn cầu thủ hiện tại của sở vò tót Ở lần tập trung lần này, huấn luyện viên Luis XM loại khỏi đội hình nhiều công thần như Raul Avion, Thiago Akarata Marcos Asensio Avaro Morata cơ hội đến với những cầu thủ như Aramachawe Anshul Fatih Daniel Omo nhưng rất khó kỳ vọng họ sẽ thi đấu thực sự hiệu quả